En directo desde Murcia, ducentésimo primer día seguido de protestas en las vías, en este barrio de Santiago el Mayor, en Murcia. Como siempre, la policía, los agentes a un lado de las vías, las gentes al otro lado de las vías, están construyendo, siguen construyendo el muro, el muro... Los corruptos siguen negando la evidencia que toda la obra en superficie dicen que es para soterrar, es decir, construir arriba para que el tren venga por debajo. ¿Dónde se ha visto eso? Pero claro, lo dice un partido que tiene, ¿cuántos tiene? Mil personas imputadas, una barbaridad. Que luego igual me dicen, no, tiene que ser preciso, son 895, no lo sé, pero una barbaridad, una vergüenza, ¿no? De, de, de partido político y ojo que no solamente ese ¿eh? que corruptos hay en todos ¿eh? corruptos hay todo, eh, puedo haberlo en cualquier familia en cualquier sitio el problema es la impunidad de los corruptos no que haya corruptos sino su impunidad y aquí aquí lo que están haciendo es exacable es, es denigrante que están están diseñando un plan de accesibilidad municipal y que me expliquen a mí y a los vecinos si un muro y una pasarela que tiene dos, metros, dos plantas y media o tres plantas de altura, construida sobre una acequia que está abajo, está a hueco, construido sobre una acequia, construida de manera muy chapucera, que hay vídeos, hay vídeos que esperemos que nunca tengan que, que los vecinos mostrarlos porque para, para demostrar la responsabilidad de los accidentes que aquí puedan haber, esperemos que no, ¿eh? pues, pues la gente no se rinde y la gente lleva aquí 201 un día seguidos, 201 un día seguidos, la gente no quiere muros, no quiere muros. La excusa, la excusa que dicen que va a venir el AVE, el tren de alta velocidad, esa es la excusa. Lo que quieren traer, el corredor del Mediterráneo, un transporte de mercancías que puede alcanzar una longitud de 750 metros y lo que le importa que la gente, ya no solamente el ruido, que eso ya lo llevan denunciando décadas, sino que además miles de toneladas circulan por estas vías, junto a institutos, guarderías, colegios, viviendas, comercios, a gente que está en la calle, con mercancías peligrosas y el corredor del Mediterráneo pues sería uno más que haría eso. Y lo que quiere la gente es que ese, ese tren pase por fuera de la ciudad y que no haya muro, que no haya muro ni una catenaria de 25.000 voltios porque no es lo mismo vivir a un lado de la vía que vivir a un lado del muro. Es que no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo que tu padre, tu madre, tu nieto, tu nieta ...viva al otro lado de la vía... ...que viva al otro lado del muro... ...es que no es lo mismo... ¿eh? ...no es lo mismo... ...aquí esto es... ...matar... ...en diferido... ...aquí es, es causar... ...estrés... ...ansiedad... ...depresión... ...a la gente... ...eso es lo que le están causando... ...la excusa que ponen... ...que es provisional... ...la estación de tren... ...también es provisional... ...lleva más, más de 155 años... ¿Y el aeropuerto? También era, era provisional, porque todavía no hay aviones en el, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que el aeropuerto era provisional. ¿Cómo va eso? ¿Y, el ban y, el y la autovía que acaba en un bancal de limoneros? Toda la gente de, de Barcelona está invitada a que cuando venga a Murcia acuda a una autovía que acaba en un bancal de limoneros. ¿Es así? Cosas que pasan. ...hay un helipuerto... ...en un hospital público... ...que ni lo pudieron inaugurar... ...porque se derrumba... ...el techo del hospital... Bueno, ni Raquel... una altra día más... ...aquí en Murcia... ...así es... ...sí, sí, en serio... Si las chapuzas en Murcia... ...son... ...son tremendas... Y encima piden confianza. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Y además, mienten con una seguridad, ¿eh? aquí podéis, se puede de detectar al corrupto fácilmente, porque miente, miente, con una seguridad asombrosa. ¿eh? Y claro, la gente que no esté informada en condiciones que es muy difícil, y claro, dice a ver, esta persona si lo dice con tanta seguridad, es que es cierto. Y claro, ¿qué hace Pues decir, confiad en nosotros para que demostremos que esto es verdad. Y claro, para cuando se demuestra que es mentira, ya es tarde. Cuando se demuestra que, que el helipuerto no se puede utilizar en el hospital porque se derrumba el techo, que ni, lo, ni siquiera lo pudieron inaugurar, pues el helipuerto ya está hecho y el dinero gastado. Cuando el aeropuerto no se usa y está vacío, claro, lo, ya está hecho, ¿Eh? ya el dinarito como lo pagamos entre todos, entonces una vez más quiere, juega juega a lo siguiente, juega a que confíes en ellos, luego te engaña y una vez que te engaña ya dejan que la propia gente critique a la gente. Diciendo tenéis lo que merecéis por haberlo dejado os engañar, es decir, encima, encima, luego la gente critica a la gente por haberse dejado engañar. Saludos, Liante. Buena anidita a tu Aquí estamos, ¿eh? Ducentésima primera noche seguida de protestas en Murcia, lo que comenzó en verano, siguió en otoño. Continúa en primavera, ducentésima primera, 201 noche. Pues aquí vamos con que los políticos siguen mintiendo. Hoy se ha podido escuchar en un programa de radio de Cataluña. La, bueno, no lo voy a calificar porque basta escucharlo para, para darse cuenta de, de, de cómo miente, ¿eh? cómo miente. Pero. Bueno, mentir no es delito, despistalará el dinero público, no es delito, y el día que aquí, pues, esto lo inauguren y muera alguna persona, pues ya se encargarán de echarse la, la culpa entre ellos. Ya se encargarán de echarse la culpa entre ellos. 201, 201 día seguido. 201. Hay que recordar que esto comenzó un 12 de septiembre, que, es, que, fue, que era martes, ¿eh? ...que por aquí pues, era el día de la, de la romería, pasaba la Virgen... ...y claro, donde pasa la Virgen, pues imaginaos, aquí pasa todo el mundo, ¿no?... ...y la gente vio, vio el muro, ese día la gente vio el muro... ...justo ahí detrás, donde está la policía, en la parte de atrás... ...claro, aquí no viene nadie de Murcia, nadie, nadie, venimos... ...porque yo vivo en el otro lado del río, o sea... ...a la gente del, del otro lado, podemos decir, ¿qué se nos ha perdido en estos barrios?... ...por pues lo mismo que a la gente de aquí... ...se le puede perder allí... ...prácticamente nada... ¿eh? ...el río ya es una frontera... ...ya es una frontera psicológica muy importante... ...luego hay un jardín... ...luego están las vías... ...demasiado... ...pero el día aquel... ...el 12 de septiembre... ...el 12S... ...ese 12S... ...Murcia hizo clic... ...era martes... ...era martes... ...como... ...los martes de los... ...como todos y cada uno de los martes... ...desde 2012... ...que la gente de la plataforma ProSoterramiento... ...cortaba las vías... ...llevaban desde 2012... ...todos los martes, todos los martes... O a sea, lo de ahora dices, es que ahora... ...no se sabe, no lo cuentan los medios... ...y llevamos todos los días... ...pero es que antes, desde 2012... ...más de cinco años, todos los martes... ...y tampoco lo contaban los medios... ...pero es que los vecinos tampoco le daban importancia... ...pasaban por aquí y decían, mira, ya están lo de las vías... ...y ahora en cambio se dan cuenta de ala pues estábamos equivocados ¿no? esa gente tenía razón esa gente ten, tenía razón nos iban a partir el barrio porque esto se veía venir son engaños ya de que llevan décadas no es de ahora llevan décadas y la gente está harta la gente está harta y por más que quieran mentir mienten sobre todo ...para sostener esa mentira... ...en la gente que no viene aquí... ...porque tú vienes aquí... ...y ves ese esperpento... ...allí arriba... ...que yo sé que se ve oscuro... ...yo lo sé... ...pido disculpas... ...que se ve oscuro... ...ya habrá tiempo... ...para que esto lo veamos... ...de día... ...porque cada vez... ...los días se hacen más largos... ...pero... ...ahí podéis ver... ...esa estructura... Fijaos la altura que tiene, aquí sería una persona, pues la altura que tiene, ¿Eh? ahí, ahí podéis ver a, a uno de los policías pasar, pues más o menos un poquito más, más bajo que la altura de la valla, es decir, que todo esto, ¿eh? ahí abajo estaría la persona y ahí, y ahí arriba la estructura, es un monstruo eso, exactamente, exactamente. ¿Y aquí qué? Que luego pase como, como en el metro de, de Valencia, como en el accidente, entre comillas, de Santiago. La culpa del conductor, la culpa de no sé quién, vale, pero ¿quién recupera la vida de la gente? Eh? De, de la gente que fue asesinada, porque eso es asesinar. Es un crimen perfecto, es no dejar huella, no dejar el ADN. Pero eso es asesinar, no es, no es un accidente. Porque cuando algo se puede evitar, eso es matar. Y lo de Santiago, ¿qué? También la culpa para el maquinista, ¿no? Porque el problema ya no es la gente que muere, son sus familias, sus amistades. Aquí, imaginaos que un niño, una niña que vaya para el colegio, le pasa algo, ¿qué? Vamos a dibujar pescaditos, también, como en el caso de Gabriel. Eso va a devolverle la vida... Al niño, a la niña, ¿qué le contamos a, lo, a, lo, a sus compañeros de clase? ¿Qué le contamos? Porque aquí detrás hay colegios, aquí detrás hay institutos. Y la pasarela pasa por encima de una catenaria de 25.000 voltios. En Valladolid la tuvieron que poner y quitar. La tuvieron que poner y quitar. Y yo oí en un programa de radio en Cataluña cierta persona del de gobierno de Murcia diciendo que, que los vecinos podían haber provocado el, el descarrilamiento de, de trenes y muertes. Y que por eso la policía se vio obligada a actuar. Eso es lo que dicen los corruptos. Y ojo, aquí tiene su micrófono también para decir lo que quieran. Ahora, yo como me digan una mentira, le voy a decir que lo que, que lo que dicen es mentira. Pero lo mismo que se lo diría a un vecino de aquí. Aquí un vecino me dice una mentira y yo a mí me cuesta que es mentira, pues yo digo que es mentira. Yo no, me, yo no me debo aquí a nadie. Eso es así, ¿de acuerdo? Y dice que los vecinos han causado daños por, por valor de más de 600.000 euros. ¿Qué os parece? ...pues así va la cosa... ...y lo dicen con una seguridad tremenda... ...pues bueno... Pues ...la seguridad de que, propia de, de ese criminal... ...que relata cómo descuartizó un, un cadáver... Eh, ...que lo relata en un juicio... ...pues igual... ...con esa sangre fría es con la que... ...propia de esa gente... ...con la que algunas personas mienten en en los medios. En el, en el programa José, en el programa Solidaris de Cataluña Radio. Lo emitieron a las 3 hoy. Se puede escuchar también en el podcast. Primero entrevistaron aquí a varios vecinos, que lo grabaron hace unos días. A gente también de la plataforma ProSoterramiento. Y luego posteriormente volvieron pues la versión del gobierno. Parte del gobierno no quiso declarar. Y para eso pues, ya está otra persona que está ahí, lo que ya andar la cara y que en los partidos políticos se le llama promo promoción interna. ¿eh? Diciendo esas barbaridades. Pero mira, aquí contamos con que tú lo estás viendo, tú estás viendo esta realidad cada día cada día, y los vídeos están ahí, en Facebook, en YouTube, en Periscope, y estás viendo que cada día la gente, a partir de las 8, viene a la calle. ¿Qué pasa? Que toda la gente que viene a protestar viene porque no tiene otra cosa que hacer. Es que el menosprecio es brutal. El menosprecio, llamar a toda esta gente terrorista, eh, violenta, agresiva, menospreciar su protesta, y eso que lo hagan personas que, que se supone que representa a, a toda esta gente, porque te hayan votado o no te hayan votado, tú representas a todas las personas de tu municipio. y Cuando digo tú, me refiero a los políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento aquí en Murcia, ¿eh? o la Asamblea Regional, a todos. Entonces, ¿qué políticos son estos? Por supuesto, pero aquí nos dirigimos a los corruptos. ...a los corruptos... ...buenas noches Isabel... ...como siempre... ...cada día estás ahí compartiendo... ...muy importante... ...esa labor que estáis haciendo... ...compartir... ...ahí como siempre... ...Consuelo... ...vamos a... ...saludaros Consuelo... ...Sergio... ...parece haber también a Carmen... ...Loli... ...Albert... ...Fina... ...Julen... ...otro Sergio... ...Mariana... ...Fransec... ...Eric, Amparo, José, Jonathan, Beatriz, Leante... ...bueno, muchísima gente que estés ahí... ...pues gracias a que la gente somos los medios... ...gracias a que tú compartes un tuit... ...copias la URL, copias la dirección web de este Periscope... ...la copias, la pones dentro de un tuit y lo compartes... ...gracias a que eso luego tiene muchísimas personas... ...que lo vuelven a compartir... Esto está siendo visible, esto está siendo visible, está siendo visible que unas veces decenas, otras veces centenares, otra veces miles y otra veces decenas de miles de personas están luchando en Murcia. Por una ciudad libre de muros. ¿Dónde está la gente que dice la unidad de España? Que te están partiendo Murcia, te están partiendo Murcia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No puedes venir, comparte, comparte que se sepa, comparte la lucha de la gente. No puedes venir, comparte. No estás llenando a veces las redes y los whatsapp y todo de, de, de cualquier historia, que si la unidad de España, que si no sé qué. Y no puedes hacer un tweet, un whatsapp diciendo, mira, la gente lleva seis meses seguidos, más de seis meses seguidos en la calle, en mi ciudad, porque están poniendo muros. No puedes. ...claro que puedes... ...claro que puedes... ...saludos también a, a la gente... ...que nos ve de Tarragona y también de Castellón... ...porque esto se ve en muchísimos sitios... ...y se ve más fuera que en Murcia... ...se ve más fuera que en Murcia... ...pero aún así... ...aún así, antes o después... ...la gente de Murcia... Se subir, que, que no viene Se subirá al carro Sí, porque es muy cómodo Y es muy fácil ser feliz cuando quien lucha es otro ¿Eh? Esto es como cuando Vas a un restaurante y, y está vacío Ahí no entras Cuando está lleno ya entras, no incluso haces cola Ahí, te pones ahí en fila Para esperar Saludos Marta Bienvenida Marta en unos días tendrás ahí tus camisetas, chapas, pegatinas de esta revuelta de la huerta, de esta de, este, de esta lucha vecinal, de este movimiento sociocultural en Murcia. Te lo llevará tu cuñado Sergio, tu hermano Sergio y tu cuñada Silvia, que ayer estuvieron por aquí. ...muchas gracias por tu difusión allí, ¿eh? ...en Sanz, en, en Barcelona... ...muy importante... ...fijaos la cantidad de gente que está ahí esperando... ...en el paso a nivel... ...y que luego, pues esta gente tendrá que cruzar la pasarela... ya no hablamos de cuando llegue... ...cuando llegue la gente al instituto... ...eh, por la mañana... ...Marta dice que está nerviosa... ...Marta, tú ya... ...tú ya tienes aquí la doble internacionalidad ¿eh? vamos a llamarlo así catalana y murciana ¿Eh? así damos damos margen a que todo tipo de troll hagan estupideces con las palabras vamos a echarle humor humor porque aquí lo que importa son las personas dice que fliparon la familia. Es que esto esto hay que vivirlo, Marta, esto hay que vivirlo, ¿eh? Aquí se respira una magia impresionante, cada día, en las vías, la gente. Y ahora vamos a pedir la ayuda de la gente. A ver, Rosa. Sujétame un momento el micrófono también la cámara voy bueno, a entrevistar aquí a alguien a la Vicky Vicky se vayas a Isa también Jesús le puedo dar un caramelo a Jesús? Sí Jesús Isaído Jesús Isa yo comienzo, Rosa, y, y, y, y tú la, continúas la entrevista. Venga, vamos. Isa, ¿te has escuchado? ¿Te has escuchado en, Cata en Cataluña Radio? En Solidaris. Volvé, ¿eh? Bé la, la intervención. Luego ya intervino también cierta persona del gobierno de Murcia y dijo. Todo lo contrario y más. Dijo que los vecinos son violentos, que han causado daños por valor de más de 600.000 euros, que podían haber causado el descarrilamiento de varios trenes, incluso la muerte de personas. Y dice, y no quiero decir más, decía esta, esta persona. Es tremendo, ¿eh? es tremenda la cara que tiene. Pero bueno, estamos acostumbrados, oye, a que nos metan basura por no decir directamente mierda, nos da exactamente igual lo que digan, totalmente igual, nos han llamado ya de todo. Lo que sí sé que hoy llevamos 201 día, días, días, yo en concreto 209 y todos días, yo en concreto 209 días, metiendo los ocho de la acampada, y aquí vamos a seguir los, los días que hagan falta. Días, días, vamos a seguir los días nos que nos hagan días, falta. Días, Estamos en dispuestos en a día. continuar el movimiento vecinal. Días, este no lo va a parar nadie días, para que se enteren los políticos que tenemos o que nos gobiernan, para que se entere el delegado de gobierno. Esto no lo va a parar absolutamente nadie. Vamos a seguir hasta el final. Y tenemos que conseguir que el ave no llegue en superficie, porque la lo, lo única meta que tenemos ahora mismo ya, eh, indistintamente de que nos quieran, que nos estén vendiendo que nos van a soterrar 1.113 metros y que nos estén haciendo soterramiento fuera de, de, so, de, de esa adjudicación de 1.113 metros, y que nos quieran vender el proyecto de Barrio Mar, que lo estaban vendiendo para el diciembre del año pasado. ...y todavía no ha salido, ahora va a ser para primavera... ...nos da exactamente igual, lo único que tenemos que conseguir... Es ...que no llegue el ave en superficie... ...porque es la única garantía de que algún día soterren... ...la única garantía que tenemos es que el ave no entre en superficie... ...que se quede en Beniel, sin muro y sin catenarias... ...eso es lo único que, que tenemos que conseguir... Y por lo que estamos aquí, la pasarela, si la han puesto ya la quitarán. Cuanto más pongan, más van a quitar. Y por supuesto que tenemos muchísima esperanza en que nos ayude la justicia, en concreto fiscal, y que nos ayude la comunidad europea, que le han estado mintiendo y ahí están. Esperemos. Es verdad que el comité de peticiones no puede parar, pero... Efectivamente, lo que, están, lo, que ha, lo que han dicho que es obra nueva o que es obra vieja o que es la continuidad de la misma, eso es, según le interese, le están mintiendo porque la obra eh, no cumple el impacto medioambiental y eso sí que está más que demostrado, no cumple el impacto medioambiental, solo lo cumplen un 18%. Por tanto, es una obra ilegal. ...y los vecinos lo sabemos, ya lo sabe todo el mundo... ...y todos los medios de comunicación... ...aunque verdaderamente los de aquí nos están ayudando poquísimo... ...ahora es verdad que están apoyando muchísimo los, los medios catalanes... Eh, ...y se lo agradecemos muchísimo... ...y aquí vamos a seguir luchando... ...todo el tiempo que haga falta... ...estamos dispuestos a continuar y continuar... ...muchísimo tiempo... Eh, llevamos muchos años... ...no nos importa, está 10 años más... ...nos da igual, esperemos que no sea tanto... ...pero que sepan que no nos importa... ...en absoluto... ...de seguir aquí... ...porque esto es una... ...una aberración lo que nos quieren hacer... ...nos quieren convertir... ...el barrio en un gueto... ...esa pasarela es insufrible... ...la mitad de gente no va a poder subir... ...aquí hay un, un movimiento en horas punta... ...que pasan por, que, que tienen que cruzar las vías para colegio e instituto... ...que es imposible que lo absorba... ...aunque pusieran un ascensor o dos, me da igual... ...estarían casi siempre rotos... ...y es y la y muchísima gente mayor que ya tenemos una edad... ...nos va a costar muchísimo subir allí... ...cuando subas arriba, vamos a ver que te ahogas... ...se asfixias totalmente... ...y así no podemos continuar... ...así no, pode, no ...eso no puede seguir ahí... ...tendremos que... Eh, ...esperemos... ...que algún día la justicia... ...haga justicia de verdad... ...nunca mejor dicho... ...y la... ...y pare esta obra... ...esta aberración... ...y que además... ...a los políticos que tenemos... ...les cueste el puesto... ...porque se, se la, ...está clarísimo... ...que les va a costar el puesto... ...eso esperamos... Y parece ser que les da igual. Encima de todo es que no les veo nada inteligentes, en absoluto. Eh, ¿Qué más quieres que os diga? Hoy hace muy buena noche. Ayer hizo, volvió a hacer frío, pero vamos a seguir con frío, con, sin frío, con buena. Con buenas temperaturas ahora la verdad es que viene mejor tiempo y eso esperemos que saque más gente a la calle y cada día seamos más no menos. Y así vamos a seguir. Muchas gracias, Isa. A ti, a vosotros por lo que estáis haciendo. Isa, tu labor es impresionante, ¿eh? tantísimos años. Nosotros estamos aquí ahora, digamos, la gente nos hemos apuntado a... Después de la siembra, pero vosotros habéis estado sembrando y cultivando la tierra durante décadas y ahora... Y aquí vamos a seguir así en el tiempo que haga falta, porque llevamos muchos años, tú lo has dicho, y ahora ya no nos vamos a rendir. Jamás, jamás. Eso quiero que quiere muy claro. Hay un grupo de personas que jamás nos vamos a rendir. Ese grupo cada vez es más amplio, ese grupo incluso cada vez está más fuera de Murcia. Eh, es muchísimo más amplio, porque está hay muchísima gente de la que ha venido ahora, bueno, ahora no, hace ya seis meses más de seis meses, que ha venido para quedarse, lo tenemos clarísimo, con unas ganas de trabajar impresionantes, y además personas muy válidas, muy válidas. Y te, y te puedo comentar que cuando en, en Twitter una persona publica, el Periscope, este que estamos ahora mismo retransmitiendo, lo incluye en un tuit, es muy habitual que acabe teniendo miles de RTs, porque la gente se sorprende tanto de que los medios nada digan, se sorprenden tanto que la gente está deseosa de ser partícipe, de dar a conocer esta lucha. Lo, las respuestas son siempre las mismas, admirable la lucha de Murcia, estamos con Murcia, gente ...pero de todas partes de España... ...incluso de fuera de España. Efectivamente hay muchísima gente... ...trabajando en redes... ...y además que lo están haciendo muy, muy bien... ...ya que los medios no nos ayudan... ...pues seremos, como tú dices... ...nosotros los medios. La gente somos los medios... ...y toda la gente ahora mismo... ...cualquier persona, digamos... ...tiene su trabajo en su red... Igual que antes, lo comentábamos en las comidas con la familia, lo comentábamos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, ahora lo comentamos en redes todas las personas. Siempre dedicamos una parte de horas al día, digo horas y digo bien, para trabajar en redes. Y se está haciendo eso ya hace muchísimo tiempo y además creo que es bastante bien. Sí, la, la gente de Murcia, desde luego, se ha empoderado muchísimo digitalmente y están publicando, están siendo los que informan los vecinos son los que informan en directo, por ejemplo, también Miguel de madrugada mostrando cómo estaban construyendo esta pasarela, algo indignante. Los medios ni se les veía ni se les esperaba. Y la gente aquí todos los días, todos los días, y contando la realidad, la realidad. Isa, me encanta verte por aquí. Muchas que lo sepas. A vosotros. Muchísimas gracias. Estáis haciendo un gran trabajo. Es de el, todo. Que no hace, el que no hace en los medios y los que lo deben de hacer. Estamos haciéndole el trabajo a los políticos y a los medios. Es triste, pero eso sí. Pero aquí estamos, todos los que estamos, para que esto sea visible. Porque ojos que no ven, gente que no siente. Ojos que no ven, gente que no siente. Y tenemos que mostrarlo, hay que compartirlo para que se vea, para que se sepa. Hay que mostrarlo y hay que compartirlo. Totalmente, de acuerdo. Gracias, Isa Vamos a seguir aquí en esta ducentésima primera noche seguida. Buenas noches, Esther. Estás, sí. Venga, ponte ahí. Se desempoca mucho por los lados. No, sí. es que está azul. Bueno, vamos a estar ahora enseguida con José Antonio, que nos va a contar aquí. Él ha pedido micrófono y, por supuesto, la gente. Este es el micrófono de la gente. Este micrófono de la gente. A ver. Un momento, José Antonio. Ahí está la cámara? Seguimos en... Estamos en la sala de maquillaje. Sí, ahí estamos el ahora en <ríe> <El> maquillaje. En <ríe> la perifería. Estamos bueno. aquí 200 en una noche, agentes y gentes. Agentes a un lado, las gentes al otro. Y ahora, de todas esas gentes, nos pide voz, nos pide paso José Antonio que tiene su cámara, tiene su micrófono y tiene su foco para poner luz donde otros quieren sombra. Ahí, por ahí. A ver, José Antonio ¿qué quieres, qué, quieres contarle a la gente? ¿Qué quieres contarle a la gente? Bueno, yo desde aquí quería hacer una reflexión eh, que me hago muchas veces también eh, quiero hacer una propuesta a la gente que nos, que nos está viendo y que creo que sería muy interesante eh, La reflexión que yo hago es con respecto a nuestro alcalde José Ballesta. Eh, yo no entiendo ni comprendo ...como un alcalde de Murcia... Eh, ...está viendo la situación que existe... ...ahora mismo con esta aberración... ...que tenemos aquí de pasarela... ...y nunca, y no se ha dignado ni, ni siquiera... ...hacer ninguna, ningún comentario de este tipo... ...es decir, es una persona... ...que, que tiene una, un estatus... Que, ...que es una persona que viene de la universidad... ...que él no tendría ningún problema... ...de dejar el puesto de alcalde... ...que de hecho ya ha dicho... no se va a presentar a las nuevas elecciones. ...y podría volver a su puesto en la universidad... ...sin embargo, la reflexión que yo me hago es... ...esta persona, que aparentemente parece una buena persona... ...y tiene y, y es bastante simpático con la gente... ...cómo, eh, qué interés tendrá y qué interés le debe a su partido... ...para eh, permitir esta situación... ...es decir, es un, algo, algo tiene que haber que, que se desconozca que este hombre tenga eh, ese, eh, ese eh, esa, uh, no eh, a, al, al Partido Popular que, que le deba tanto para, para permitir esta cosa. Y debido a su actitud con esta pasarela que, que divide a la ciudad, pues sí me gustaría hacer una petición a, a toda la gente a toda la gente de, que nos está escuchando. Y es que a, eh, por las redes sociales pues se haga una petición de ponerle nombre a la pasarela. A la pasarela se podría llamar y, y por unanimidad que estamos aquí en la plaza de soterramiento, por, estamos en la plaza de soterramiento por, porque la gente ha querido así llamarla, pues también podríamos llamar a la pasarela alcalde José Ballesta y yo haría esta propuesta para que todo el mundo, porque muchas veces a, la, a los nombres los quieren poner los políticos pero el pueblo también los puede poner. Y si hay suficiente gente que empieza a decir que esta, que esta pasarela es la, la pasarela alcalde José Ballesta, pues bueno, pues podría quedar con ese nombre mientras esté esta pasarela aquí. Pues muchas gracias José por esta reflexión. Eh, José Antonio, nos quedamos con... aquí se puede llamar... Sí, se puede llamar la pasarela... Alcalde José Ballesta. José Vallesta. Sí. También ya tenemos el puente de los peligros. Claro. Esto también puede ser la pasarela de los peligros, porque esto sí que es peligroso. Pero yo. Tú quieres personificarlo. Efectivamente. En honor al desmérito que ha hecho y a la dejación de su obligación de defender a sus ciudadanos, que para eso fue elegido, pues como mérito a eso, pues debería llamarse José Vallesta. José Antonio, pues. José yo añado, añado a, tu, a tu petición algo más. Que se me acaba de ocurrir, a ver lo que te parece En los circuitos Cada curva Tiene un, un nombre En los circuitos, ¿no? De Fórmula 1, de motociclismo Etcétera Aquí o, o, Sí, pero cada parte del muro O como por ejemplo las Ramblas de Barcelona no Que cada tramo tiene un nombre O aquí, la calle Correos Que cada tramo de la calle Correos tiene un nombre diferente Creo que tiene cinco nombres diferentes no Pues Se le puede dedicar parte del muro ...a cada a cada responsable político de, podría, su, de, de su muro, ¿no? Podría llamarse. De todas maneras, yo eh, dices tú que quiero personalific personalificar la pasarela... ...con el nombre del alcalde de alcalde José Ballesta, Pues yo creo que sí, porque yo creo que ha hecho... ...suficientes méritos para que se le ponga ese nombre. También eh, José Ballesta, para bien o para mal... ...yo creo que a él no le dará gusto, va a pasar como el alcalde del muro, en Murcia cosa que va a ser un mérito y en la historia va a estar porque esto pasará a la historia como, como así va a ser. Pues entonces ponerle a esta pasarela al alcalde José Ballesta me parece que, que sería muy interesante y además sería un honor para él haber abandonado a sus ciudadanos en una situación de este tipo, no haberle hecho caso y haberse sometido a su partido político en vez de defender los intereses a su partido político y a, los, y a otros intereses económicos de Murcia en vez de defender a su ciudadano. ...y permitir que la, que la, ciudad, que la ciudad se ciudad se dos... ...es decir, él como alcalde... ...tiene una responsabilidad... ...y una responsabilidad muy importante... ...y es su ciudad... ...y esto es un problema de ciudad también... ...aunque esté fomento por otro lado... ...que tenga, que tenga también que hacer su parte... ...que no la hace... ...pero como alcalde... Él ...tiene la obligación... ...de defender los intereses de todos los murcianos... ...y tiene la obligación... ...de no dividir una ciudad... ...y tiene la obligación de no hacer ciudadanos... ...de segunda y de tercera y tiene la obligación de que no se creen guetos en su ciudad, y tiene la obligación de defender a su ciudad de todas las de todas formas posibles. Es decir, y yo, y vuelvo a repetir, insisto, quiero y me gustaría que esta pasarela se llamara Pasarela Alcalde José Ballesta, en honor a su política nefasta que está haciendo a la ciudad de Murcia. Pues aquí queda dicho, esta, esta... Tu cámara, igual que la de, la de toda la gente de Murcia, tu micrófono, aquí queda tu propuesta, lo iremos recordando los próximos días Exacto. para comprobar el clamor popular, como es, si están a favor de que de que la pasarela tenga bueno. esa mención, ¿eh? la sí, mención alcalde que, José sí. Ballesta. Eh, nosotros podemos hacer mucho en este caso, y es que cada vez que nos, refiramos, nos, nos vayamos a referir a lo que es la pasarela, en vez de llamarle solamente pasarela, podríamos llamarle a la pasarela alcalde José Ballesta, con ello vamos creando eh, el, vamos haciendo que la gente vaya conociendo esa propuesta y que al final el pueblo porque eh, eso ha ocurrido muchas veces eh, los políticos han querido poner nombre a puentes, han querido poner nombre a infraestructuras que han hecho y al final ha sido el pueblo el que ha dicho no, esto se va a llamar así y se va y se llama. Es decir, la pasarela que tenemos también de, sobre el puente de Río Segura, que es eh, la, el alcalde Fernández Caballero, se llama así. Sin embargo, sin embargo la gente lo conoce solamente como el puente de la pasarela. Pues bueno, pues porque la gente le ha puesto ese nombre. Pues bueno, pues yo me gustaría y hago la propuesta para que todos nos unamos y podamos nombrar a esta pasarela, a esta pasarela alcalde José Ballesta, como vuelvo a repetir otra vez, en honor al la política nefasta que ha hecho y la división que ha hecho y, y, la, y, y uno de los mayores responsables que es él precisamente. Porque aquí hay muchos responsables, efectivamente. Pero el mayor responsable es él. Si él no lo permite, no se hace. Si él no quiere dividir la ciudad, no se hace. Y si no, y si ve que no puede hacerlo, oye, que deje puesta a otro y que diga, mi ciudad no se divide. Pero él permite que la ciudad se divide, se divida y permite que haya una situación de gueto en la ciudad de Murcia y eso es responsabilidad suya y él tiene que pasar como el alcalde de la pasarela y como el alcalde del muro pues José Antonio aquí para quienes están conectando ahora que sepa José Antonio vecino que en este ducentésimo primer día seguido ...201 un día seguido de protestas en Murcia propone que la pasarela se denomine pase a denominarse pasarela alcalde José Ballesta Efectivamente. ¿Eh? como mérito, como mérito, mérito ha, como mérito propio que ha hecho ...en su ciudad... ...y que Ahí. pase también como el alcalde del Muro... ...que tenga el título... ...pasarela honoris causa... ...exactamente... ...muy bien José Antonio... ...pues aquí ya sabes, cada vez que quieras... ...comentar algo, aquí tienes tu cámara... ¿eh? ...muchas gracias... ...vale, hasta luego. hasta luego... ...pues aquí seguimos, eh... ...seguimos los agentes a un sitio... ...los ya conocidos en Murcia como... ...guardianes de la obra, guardianes de la pasarela... ...guardianes del Muro... ...que, a ver, que no tienen culpa de nada, pero... Hacen lo que le dicen, vienen aquí. Mira. O esto. Aquí Loli está diciéndole a José Antonio que el precioso nombre para la pasarela. José Antonio ha recibido mucho apoyo también, a modo de, de corazones. No he podido estar leyendo todos los comentarios. Si queréis comentarle algo a José Antonio, lo tenemos aquí. Está leyendo los comentarios. Si no, durante los próximos días lo iremos recordando. Esta propuesta ciudadana. ...de José Antonio, de llamarle a la pasarela, pasarela alcalde José Ballesta. Saludos, Juan B. Esto hay que compartirlo, ¿eh? Vamos a compartirlo, la gente somos los medios. Esto está siendo visible gracias a que la gente lo estamos compartiendo, la gente, la gente... José Antonio apoya la moción de José Antonio, otro José Antonio que está ahí, dice que sí, que pasarela alcalde José Ballesta. Cecilio, yo, eres muy grande, pues, pues depende de si estoy sentado o de pie, ¿eh? Dependiendo. Tú sí que eres grande, Juan B. Aquí la gente, la labor que está haciendo, saludo Esther. Juanvi también lo apoya, está teniendo un clamor popular esto, está siendo apoyada que esta monstruosidad que vemos ahí detrás, o que atisbamos a ver un poquito ¿eh? detrás de la policía, que se acabe llamando pasarela alcalde José Ballesta. Si el alcalde no viene a la pasarela, la pasarela va al alcalde. Ahí la tenemos, ¿eh? toda esa monstruosidad. Fijaos que esta valla amarilla, esta valla es más baja, o sea, es más alta de lo que sería una persona, ¿no? Podrá medir probablemente dos metros, un poquito más, ¿eh? Ahí, ahí hay dos metros, si no más. Y luego, la altura que alcanza es impresionante, ¿eh? La altura que alcanza. Vamos a tener aquí algún voluntario, a ver, qué persona, José Antonio, ¿nos hace el favor de ponerte allí junto a la valla, pegado a la valla, para que veamos la altura que tiene la valla y la, y la, y la pasarela? Venga, José Antonio se nos dirige para que nos situemos, ¿eh? para que pongamos dimensiones a esta valla. ...ahí tenemos... ...la altura que ocupa la valla... ...hemos dicho que... ...más o menos debe ocupar... ...una altura de dos metros... ...y luego fijaos... ...la altura... ...en total unas dos plantas y media... ...tres plantas ¿eh?... ...es atroz, es monstruosa... ...y construida como si de un juguete de Lego se tratara... ...pececita a pececita, ...y cuando falla algo pues... ...se hace una chapucita... ...y... ...dice 6 metros José Antonio... ...no sé si son 6 metros... ...7,7 metros y ...más de 7 metros y medio... ...comenta aquí José Antonio de altura... ...porque hay que tener en cuenta... ...que el muro tiene 5 metros de altura... ¿eh? ...y por el muro va la catenaria... ...de cinco, de 25.000 voltios... ...entonces la, la pasarela... ...tiene que ser más alta... ...además aquí yo os estoy mostrando la altura de esta parte, es decir, fijaos, esta es la primera, esta es la primera parte del zig ¿eh? realmente la altura está más arriba, lo que pasa es que aquí prácticamente no se ve, vamos a ver si se llega a, a ver algo ahí, es decir, la pasarela está, aunque no la veamos, pero la pasarela es es esto, ¿Eh? Sube por aquí y va hacia ahí. Sube hacia la derecha y luego gira a la izquierda hacia arriba. Tú, ahí, ¿Eh? ¿Eh? Esto es... O sea, esto es monstruoso. La nave que viene del espacio está buscando... Sí, la ahí. nave interestelar. Eh, no, la de los chinos, la que vale. va a caer a la tierra. O sea, ¿hablamos mañana? Eh, venga. ¿Mejor? Venga, sí, está allá. ¿Marilú? Ya hay que organizarlo. Bien? Venga, muy bien, muy bien. ...pero que, tenemos que venir todos con camisetas... ...venga, sí, sí, eso... ...aquí la gente se mueve, la gente tiene ideas... ...Marilú aquí... Eh, vale, vale, vale... ...venga... ...aquí la gente... ...hazlo otra vez el qué... ...Juanvi, que me he perdido... ...estaba aquí también comentando... ...se nos acercan los vecinos y las vecinas... ¿Qué, eh, ...hazlo otra vez el qué... ...vamos a ver si puedo llegar a mostrar... ...la pasarela entera... ...y poder enfocar la señalización... ...vale... ...vamos a ver... ...mirad... ...hemos dicho que la valla son dos metros... eh ...esa valla amarilla... ...esta valla... ...de aquí a aquí hay dos metros... Dos metros, y luego la gente tiene que subir por aquí, por aquí y para allá. Primero sube hacia la izquierda, hacia la derecha y luego cruzan la calle. En el otro lado es recto, en el otro lado se baja de golpes, es decir, la pendiente es impresionante. En el otro lado, en el lado norte, la pendiente es impresionante. Pero aquí, insisto, que sería todo eso. Esto es un infierno. Esto es un infierno. Pero además, yo os puedo decir que en mi, en mi barrio, que pertenece, era la arboleja, una pedanía de Murcia, hay un muro. Porque por allí pasa la autovía. En el, en el muro, por la parte de arriba, pasa una carretera y una acera. No va nadie. No vamos nadie para allá, el otro lado. No vamos. Y es cómodo. Y no vamos. ¿Por qué? Porque es lúgubre el ir al otro lado, ahí al lado del muro. Es terrible. Mirar hacia abajo y ver la autovía es, es también tenebroso. Entonces, imaginaos esto, en serio, va a haber que hacer una excursión, va a haber que hacer una excursión a, a, al barrio de, de San Andrés para que la gente sea consciente. ¿Sí? Necesito una banderola más, ¿La la la la? dos banderolas más, venga. ...a ver si concertamos un día de estos festivos... ...una excursión, ¿eh? ...una excursión guiada al muro de la Arboleja. Venga Vicky, fíjate más, hasta mañana. ¿Eh? Si vamos con un poquito de tiempo... ...yo pongo los paparajotes. Ya buscaremos la manera de tener paparajotes... ...en esa excursión guiada... ...en el muro de la Arboleja. ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere... ...excursión por el muro de la Arboleja... ...a ver... ...gente de Murcia, gen de Murcia... ...sí, sí, Juanvi... ...la, la pasarela... ...está apoyada en rellenos art artrópicos... ...bueno, está... ...una chapuza, ¿no?... ...porque... ...los rellenos serán artrópicos... ...y quien lo habrá diseñado... ...pues habrá tomado psicotrópicos... ...porque ya me contarás tú a mí... Eh, eh. Bueno, seguramente no, seguramente los psicotrópicos no hacen falta porque basta que los corruptos digan hay que hacer esto y entre el honor y el dinero, segundo, lo primero. Aquí lo que hace falta es objetar más, ¿eh? Lo que hace falta es que si tú tienes una empresa y te dicen de hacer una obra que va contra los derechos humanos, tú digas, no quiero dinero manchado de sangre. No quiero dinero manchado de sangre. Eso es lo que nos falta también, ¿eh? Porque aquí parece que dicen, no, es que, si me, es que si me pagan, me pagan, no. Te dan dinero, pero tú puedes decir que no. No se, no se tiene por qué decir que sí a todo por el hecho de que haya dinero, no. Se puede decir que no también, se debe decir que no. ¿Os acordáis cuando la gente en España se negaba a realizar el servicio militar obligatorio? Incluso, incluso el, el el servicio, el servicio de sustitución al, al, al militar. ¿eh? Bueno, eran criminalizados, eran, eran terroristas también considerados. ¿eh? Porque se negaban, porque objetaban por conciencia, decían, ¿por qué me obliga a llevar armas si yo soy pacífico? Y luego, ¿por qué me obliga a hacer tareas a la comunidad si yo ya las hago? Y la gente objetaba, objetaba por, por conciencia, y falta eso, falta objetar por conciencia. Aquí podía, oye, pues policías, eh, bomberos, decir: objetamos, no estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo, jugar opuesta carrera. Ah, es que hay que comer, es que, ay, ah, la gente aquí también quiere caminar y quiere irse al otro lado de la, de la calle. ¡Claro! Es muy fácil ser feliz si es que luchas otro. Es muy fácil ser feliz y si es que luchas otro. ¿Qué queréis? ¿Respeto de la gente? ¿Queréis respeto de la gente? Pues tú, de forma individual, puedes decir, mira, mi colectivo, mi colectivo hará lo que quiera, pero yo objeto. ¿Que te lo juegas? Claro que sí. Un bombero se negó a subir armas a un barco en Bilbao y... Y se, y se la y se la ha jugado. No tengo la última noticia de, de esta situación, creo recordar que le abrieron un, un expediente incluso que lo demandaron judicialmente. Pero para ser precisos, digo, no sé la, lo último dato de esto, pero sí sé que el bombero se negó a subir armas para Arabia Saudí a una embarcación en Bilbao. Pues hace falta gente así. Hace falta gente así. Hace falta gente que diga basta. Hace falta gente que diga basta. Hay que siempre le pedimos a los ciudadanos luchar, pero ¿y los policías qué son? ¿Es que no son ciudadanos? ¿Y los guardas civiles? ¿Es que no son ciudadanos? ¿Y los bomberos? ¿Es que no son ciudadanos? Pues también son ciudadanos, ¿no? héroe no será el bombero que venga aquí a si alguien se quiere suicidar tirándose del puente héroe será el bombero que logre que el puente que la, que la, el puente, la pasarela que la pasarela no se construya ese será el héroe que luego viene la gente aquí a ser muy patriota a, a, a ver si hay que ponerle una bandera a la pasarela para que venga gente y, y, y la vea hay que vestirla a lo mejor es que hay que vestirla. No, Juanvi, toda la gente no tenemos un precio. Eso es, eso es lo que nos quiere hacer creer, que la gente toda tenemos un precio. Pero no, toda la gente no tiene un precio. Por un lado, los agentes y al otro lado, las gentes que ya se están marchando. Son 200 un día, ¿eh? 200 un día. No, uno más alto y otro más poco, no. Hay gente que no tiene precio. Lo que pasa, Juanvi, es que a la gente que no tiene precio, se les hace un menos precio. Ese es el asunto. Apreciamos a quien le pone precio a su conciencia. Y eso no debe ser. Debemos ser nosotros los primeros que aprendamos. Los primeros que aprendamos a dejar de apreciar a quien pone en precio a su conciencia. Ya hablaremos tú y yo de eso, dice Juanvi. <risa> hablaremos, Juanbi, hablaremos. Dice una fábula, Juan B. Dice una fábula. Vamos a ver. Vamos a dar un poquito la, la cara para que nos vea Juan B y, y los demás. Juan B. Una fábula aproximadamente contada así, ¿eh? Que estaba Diógenes, el cínico, en un callejón, en la antigua Grecia. Y se acerca una de las personas que trabajaba para el gobernador. ¿no? Insisto, nos quedamos con la fábula, no con la precisión histórica. Se acerca y le dice, ay, diógenes, fíjate cómo te ves. Si le hicieras más la pelota al gobernador, no, haría, no estarías comiendo lentejas. Por lo visto la lenteja será pues, un plato de lo más humilde de Grecia, ¿no? Dice, ah, ay, Diógenes, si le hicieras más la pelota, si le hicieras la pelota al gobernador, no deberías así, comiendo lentejas. Y Diógenes le dice, ay, amigo, si aprendieras a comer lentejas, no te verías en la necesidad de hacerle la pelota al gobernador. Juanvi, no nos enseñan a comer lentejas. Juan B. ...pero hay que aprenderlas a comer... ...las lentejas de diógenes... ...hay que aprenderlas a comer... ...aquí estamos en que... ...cuando una persona es buena... ...se le dice que... ...de lo buena que eres, eres tonta... ...se le dice a la persona... ...yo no escucho que se le diga... ...a alguien... ...que sea un sinvergüenza... ...de lo malo que eres, eres un sinvergüenza... Eso no se lo escucho yo, a la gente. ¿Tú escuchas eso? Es como se escucha que un hombre es mujeriego, pero no se escucha hombre llega. Pero eso ya es otro asunto, lo dejamos para otro día. Y luego a las malas personas se le dice, no, no, pero en el fondo es buena persona para darle credibilidad. ...y darle confianza a quien no la merece... ...y en cambio a las buenas personas... ...se les busca algún error o lo que fuera... ...decir, no, pero en el fondo a, a veces también... ...para qué, para desacreditarla... ...pues claro, las malas personas... ...a veces hacen cosas buenas... ...y también estúpidas... ...y las buenas personas... ...también hacen a veces cosas malas... ...y a veces cosas estúpidas... ...una buena persona puede cruzar un semáforo en rojo perfectamente... ...y que, ya por eso ya... ...la situamos al, al nivel de los corruptos... ...que debido a lo que hace... ...que no es que roben mil euros... ...es que luego lo que roba... ...se recorta en sanidad, se recorta en bienestar... ...se recorta en dependencia... ...aquí estamos en un país de... ...piensa mal y acertarás... ...de virgencita a virgencita que me quede como estoy... ...de más vale malo conocido que bueno por conocer... ...no hay que cambiar a los políticos... ...cambiemos nosotros... ...lo que tenemos más a nuestro alcance... ...somos nosotros mismos... ...si un día... ...no te has sentido estúpido... ...o no te has sentido estúpida... ...por darte cuenta... buenas noches, Marelu. ...si un día... ...no te has sentido estúpida... ...o estúpido... ...cuando te vas a dormir, ¿no?... ...y reflexionas por el día... ...y durante ese día no te has sentido... ...hay en algún momento, en alguno... ...estúpido o estúpida... ...por ser consciente... ...de alguna creencia bárbara... ...que tuvieras... ...ese día... ...no has aprendido... ...yo tengo esos días... ...pero es bonito sentirse de vez en cuando estúpido... Es decir... ¿Y cómo no me he dado cuenta yo de eso antes? Es bonito sentirse estúpido a veces. La estupidez está infravalorada. Hace falta sentirse estúpido. Aquí parece que tonto el de al lado. Cuando la, la gente dice «Tenéis lo que merecéis» disfrutar lo votado, habla por todos los demás como si esa persona viviera pues yo qué sé, pues, en Melbourne aquí parece que tonto el de al lado respetémonos comprendamos que la gente buena también tiene sus paradojas la gente buena tiene sus fobias también la gente buena que tiene miedo a volar y hay gente buena. O sea, gente buena que puede ser machista también. Sí, aunque aparezca estaño. Yo lo veo como una fobia más. El asunto está que hay gente que quiere curarse de ese machismo y gente que no. Es como quien tiene una enfermedad y quiere curarse y otros que no quieren curarse. Eso es diferente. Pero si queremos que esta pasarela que vemos aquí. Ahora me parece que se ve con más claridad. Fijaos la monstruosidad. Fijaos. Fijaos en la monstruosidad. Si queremos que caigan los muros, primero debemos... Tirar los muros que llevamos dentro Lo le dice que no puede verla la, Ah, que no puede verla, ya yo, yo tampoco, yo la miro y me da náuseas La puedo mirar un poquito en la pantalla Porque se ve más chiquitita Aquí da náuseas Saludos Jesús, que te veo ahora ahí Indiana. ...pues primero debemos acabar con nuestros muros... ...nos han metido mucha porquería... ...mucha catalanofobia... ...aquí parece que los andaluces son unos vagos... ...los catalanes... ...todos, ahora todos son mala gente... ...parece también... ...que los gallegos son todos unos pirómanos... ...también parece eso... ...eso es lo que nos hacen creer a nosotros... ...sabes... Eso es lo que nos hacen creer. ¿En serio? ¿Vas a seguir creyendo eso? ¿Lo vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir confiando en lo que te dicen los medios? ¿No vas a comprender que buenas y malas personas hay en todas partes? En todas partes. Tú puedes ser aficionado aficionada de un equipo de fútbol. Parte de la afición... Un porcentaje tiene mala, son malas personas, lo son. Lo quieras o no lo quieras. Pero un porcentaje mucho más amplio son buenas personas. Lo quieras o no lo quieras. Es así. Podrá ser fanático, fanática del Real Madrid. Pero el FC Barcelona tiene muy buenas personas como aficionado. Y puede ser del FC Barcelona. Y el Real Madrid tiene muy buenas personas como aficionado. Es así. Tan difícil es creer que buenas y malas personas hay en todas partes. Y como estés comentando, nos quieren separados, nos quieren enfrentados. Mira, la pasarela esta y el muro muestra, es una clara metáfora, nos quieren separados y que apenas podamos tener contacto los unos con los otros. Es así es así, aquí se puede apreciar mejor la pasarela, podéis ver la valla que son esa valla amarilla dos metros y luego como hay que ir por ahí así y para allá y luego bueno, el paseo es bien grande, ¿eh? fijaos que la altura de la pasarela es esta, ¿eh? que aquí veo la perspectiva, estamos abajo y parece que la primera escalera es, es más elevada, pero no, aquí hay unas escaleras que van hacia arriba, están ahí. cómo escalar el Everest, pero el Everest de la vergüenza allí en el Everest se te pueden congelar los dedos porque tú quieres ir aquí veremos a ver lo que pasa porque tú no quieres pasar esto hay que mostrarlo ¿eh? hay que compartirlo esto hay que enseñarlo Todavía no está terminada, Jesús. Falta la parte... A ver, se nos está yendo parte de los furgones de la policía para abrir seguramente al tráfico rodado en la calle. A veces también hay que hacer un minuto de silencio por toda la desgracia esta que está aquí ocurriendo. ¿eh? Esto me dice, madre mía, qué lástima parece que la ha diseñado un becario de Calatrava. A ver, respeto a los becarios de Calatrava. ¿eh? Yo creo que lo grave sería que lo diseñara el propio Calatrava. Bueno, pongámosles también un poquito de humor. Saludos Fonsanta Marta. Hay que persistir, desde luego. Esperemos que el fiscal atienda a razones. Ya saber, porque muchas veces se habla de la corrupción política, pero no se habla de la corrupción judicial, ¿eh? Parece que es tabú. Parece que si hablas de la, corrupción, de la corrupción judicial, eres una persona antidemócrata y que, por tanto, eres lo peor de lo peor, vamos. Que, que, que, que, que te pueden matar, que hasta hay que, hay que celebrarlo. Eso todavía, a día de hoy, es tabú, ¿eh? ...hablar de la corrupción judicial... ...en España... ...es tabú... ...es como hace años... ...denunciar algo... ...decir algo negativo de la monarquía, igual... ...y cómo cruza alguien la calle con un cochecito de bebés... ...pues, pues con, una, con, con mucha mala leche... ...con mucho esfuerzo... ...con poca gana... ...con mucha paciencia... ...con mucho tiempo... Con mucha espera, con mucho cuidado. Bueno, esa puede ser la receta para cruzar esa pasarela con un carrito de bebés. Sí, filosofía perdida. Ayer estuvo publicando y que siga publicando, ¿eh? ...que siga publicando los tweets ...importante, todas las personas somos los medios... ...todas las personas somos los medios... ...hay que darle visibilidad a esto... ...que luego vienen los medios de comunicación a presumir de que... ...si no fuera por ellos la realidad no se sabría... ...¿cómo? ...¿en qué siglo vives? ...la gente somos los medios... ...pero si hasta la televisión... ...los vídeos, muchos vídeos son de YouTube... ...si hasta... Eh, ...que en cuenta el tiempo te muestra imágenes... ...que le envían por Twitter la gente... ...pero ¿qué me estás contando?... La gente somos los medios, ojo, la gente, ¿eh? que el día que nos censuraron, que uh, fue varios días de censura,